¿Se está grabando? Bueno, nos encontramos hoy 7 de noviembre del 2013 en la sala Capetín de los Profesores para hacer una entrevista a un estudiante de la Institución Educativa Nuevo Horizonte que se sobresale en un aspecto que nos interesa resaltar y que le damos la bienvenida. Brian, buenos días. Eh, buenos días. Brian, cuéntanos tus nombres y apellidos completos y el grado y el grupo al que perteneces. Bueno, mi nombre es Brian Alessia Ramírez Sánchez, soy del grado 8-2. Muy bien, gracias. Eh, mi nombre es Héctor Hernán López, docente de Educación Ética y Valores Humanos de la Institución Educativa No Horizonte. Trabajo en la sección Pablo VI en el bachillerato en la Jornada de la Mañana. Y dentro de las evidencias que queremos mostrar del trabajo con los estudiantes, como una experiencia significativa en la participación democrática, Brian es una excelente muestra de esa proyección. Brian, cuéntanos, eh, ¿cuál es la última actividad en la que has participado en Liderazgo de la Comunidad? Bueno, la última participación que hubo se hizo ayer, que fue un foro de convivencia y participación, que se hizo con señores de tercera edad y jóvenes, en la cual se llevó la convivencia entre los vecinos, se habló sobre la convivencia entre los vecinos y una de las cosas fue también la de las mascotas, que hay gente que tiene los, las mascotas y dejan lo que el perrito o el gatico hace y no lo recoge. Estábamos hablando sobre cómo mejorar eso para que haya una buena convivencia en el barrio. Qué bien, Brian, qué excelente proyección suya como persona, como estudiante, como miembro de una familia y de una sociedad. Una competencia que esperamos que todos los estudiantes de la institución educativa en horizonte, en nuestro modelo pedagógico social y proyecto educativo institucional ambiental, posean. Eh, ¿Esta actividad que estás haciendo la haces en representación de la comunidad? Eh, sí, señor. Y también... Le doy gracias a la comunidad, que gracias a ellos es que yo soy donde estoy, porque con el apoyo de ellos alcancé a llegar muy lejos, porque si no, fue, no hubiera sido por la comunidad, no hubiera estado en esto donde estoy. En este momento. Bueno, cuéntale a la comunidad de Horizonte, eh, qué en qué consiste la participación y cómo fue que te eligieron. Bueno, y en dónde te eligieron. La participación... Si quieres ponerle pausa ahí.